Hola que tal bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión les traigo el avance de mi segunda cuenta la cual les recuerdo que trata de un equipo de solo jugadores plata, ya conseguí el resto de mis jugadores plata y como podrán ir viendo me dejaron con un GRL de 74 y con ese GRL logré ascender hasta Pro 1, claro que esto fue antes de que se viniera el reset en las divisiones voy a pasar ahora a mostrarles el resto de jugadores plata que conseguí de medio izquierdo tengo a Tigadouni lo escogí por su control de balón, regates, finalización, potencia de tiro y tiro lejano mejorado ya a élite queda con 86 de control de balón 88 de regate, 85 en finalización 88 en potencia de tiro y 88 en tiro lejano. De MCD escogí a Iván Rossi. Lo escogí por sus entradas, marcaje y agresividad. Además de que su velocidad está acorde con su carta plata. Mejorado ya a Eric te queda con 90 en entradas y marcaje. 95 en agresividad. 82 al sprintar Y 81 en aceleración. De MCO tengo a Guayarán. Él tiene bastante buena velocidad y aceleración. Tiene un control de balón y regate decente. Buena finalización y potencia de tiro. Mejorado ya te queda con 108 al sprintar, 109 en aceleración, 80 en control y balón y regates, 87 en finalización y 82 en potencia de tiro De medio derecho tengo a Borrelo del equipo de la semana y me llamó la atención su velocidad y finalización Su potencia de tiro es de lo más normal Mejorado te queda con 103 al sprintar, 100 de aceleración, 82 en regates, 83 en finalización y 81 en tiro de potencia. Por último, mis defensas centrales: tengo a Beljaev, y ya mejorado a élite, queda con 85 en cabezazos, 90 en entradas, 87 en marcaje y 75 en agresividad. Su velocidad no es tan mala para jugador plata. Mi segunda defensa es Osvaldo Alaniz, ya mejorado a élite, cuenta con 89 en cabezazos, 91 en entradas y 85 en marcaje. Por último, mi tercer defensa: Gordiño, que ya mejorado a élite, tiene 92 en fuerza. 89 en entradas y 88 en marcaje. Su velocidad para un jugador de carta plata pues tampoco no es tan mala. Voy a calar por un tiempo a estos centrales. Ya que hace unos días me pasaron el dato que otro atributo importante en los defensas es el posicionamiento. Y es que según entre más alto sea este atributo, los defensas siempre estarán en su posición y no andarán por el campo comiendo moscas. Así que según esto dependerán mejor si el posicionamiento es alto. Ya luego les diré si esto es cierto o no. De momento así queda mi 11 titular. Con un GRL de 84 Tanto mi MCD y mi MCO No están en su posición oficial Ya que aún no se me desbloquea la formación 3-4-3 Rombo Que es la que quiero usar con ese equipo Después del reset de las divisiones Tuve que volver a ascender hasta la división Pro 1 Aquí les voy a dejar los resultados de mis últimos encuentros Como verán los rivales ya eran de mayor GRL Ya que todos los que estaban en clase mundial Los descendieron a Pro Y pues casi todos los rivales me llevaban mínimo 5 puntos de GRL Pero aún así con mi equipo full plata Mejorado a élite les pude ganar y ascender de división. Ahora voy a pasar a dejarles un par de tips para el evento de Pascua. El primero es de que traten de juntar más de 32 huevos de Pascua. Como quizás ya se dieron cuenta, la cantidad de huevos varía de un color a otro. Así que antes de canjearlos, les recomiendo contarlos y cerciorarse de que tienen todos los huevos de cada color. Si los cambian de esta forma, aseguran a uno de los favores de Pascua del color que esté en ese momento al igual con las recompensas, además una vez abriendo los 32 huevos pueden reclamar la recompensa del huevo dorado y tener la oportunidad de conseguir uno de los 12 tickets dorados con el cual van a poder adquirir a cualquier jugador que ustedes elijan con GRL100, puede ser cualquier jugador siempre y cuando ya exista en el juego así que si ustedes son fans de cualquier jugador que sea de calidad bronce, plata, oro élite o maestro, si ustedes son uno de los dos afortunados de conseguir uno de los tickets los de EA les dará a un jugador GRL 100 el otro tip que les dejo es para el partido de ataque enfrentado en el evento de pascua como ven yo soy GRL 103 así que los rivales que me tocan en este ataque enfrentado son de GRL entre 100 a 105 y a veces los juegos están muy parejos y no siempre me son fáciles de ganar pero si yo cambio a tres de mis jugadores titulares por jugadores bronce, hago bajar mi GRL a 90 Y ya con esto me podré enfrentar a rivales de GRL entre 88 a 92 Quizás sigan estando parejos los enfrentamientos Pero llevo una leve ventaja Ya que tengo al resto de mis jugadores con GRL superior al de mi rival hasta ahorita me ha funcionado todas las veces, así que se los recomiendo que lo hagan y así evitan estar perdiendo algo de tiempo en estar repitiendo partidos para conseguir huevo de pascua. Bueno, hasta aquí sería el video. Si les gusta esta serie de estar subiendo GRL de jugadores plata, por favor suscríbanse al canal, activen la campana de notificación y de paso no olviden dejar sus like. Los veo en el próximo video. Adiós.